Buenos días a todos. ¿Me escuchan bien? bien excelente. Bueno, eh, mi nombre es Pablo de Grande y soy parte del grupo que, que conforma Acta Académica. Acta Académica es un sitio que permite a individuos o organizaciones compartir trabajos eh, académicos en forma abierta y funciona hace aproximadamente dos años. Eh, nuestra idea a partir de esta convocatoria de la semana del acceso abierto eh, digamos para, para charlar el acceso abierto en Argentina fue sugerir una, una discusión, digamos intentar abrir un poco un debate en torno a la relación entre acceso abierto y política pública y más en particular sobre la importancia que creemos que pueden tener instituciones mediadoras en la consolidación del acceso abierto con estas instituciones pensamos en colegios profesionales, en asociaciones, en sociedades de, de estudios temáticos y redes de colaboración científica. Pensamos que estos actores pueden ser decisivos para sensibilizar a la comunidad científica en el uso de la infraestructura generada en, en estos años, en términos de repositorios y de espacios de acceso abierto, y en impulsar un diálogo en el que estos actores puedan dar cuenta de sus necesidades y de sus visiones sobre la circulación de su producción. En primer lugar vemos con, con mucho agrado, con mucha alegría, eh, cómo en Argentina el acceso abierto encontró un lugar desde hace ya unos cuantos años, desde hace bastantes años ya, eh, haber visto todo un proceso de creación de, repos de, de repositorios institucionales, de repositorios digitales, de apropiación de la temática y un proceso donde el Estado terminó promulgando, digamos, la, la ley 26.000, 899 de repositorios digitales institucionales, como hitos de este proceso además de la sanción de la ley se puede mencionar la creación del sistema nacional de repositorios digitales, el que estuvimos escuchando, los proyectos pictos que vamos a escuchar después, eh, el, el espacio abierto para, para revistas sobre OJS en, en Kai City, y la larga lista de repositorios que eh, se han ido creando en diferentes espacios institucionales. Es un, un resumen rápido, digamos, y no, no, no es exhaustivo y seguro que hay muchas cosas que, eh, que, que se están escapando. Pero, para, para comentarlo rápidamente. En segundo lugar, como un, un lado, por decir así, este, oscuro, o menos, menos abierto en el diagnóstico actual del acceso abierto en la Argentina... Eh, percibimos una, una escasa llegada en, en, en, en parte digamos a los investigadores de esta temática y del término mismo de acceso abierto eh, a pesar digamos de, de como vemos de, en, en la filmina digamos la centralidad de, de los científicos y del espíritu digamos eh, científico en las declaraciones de, de Budapest y de Berlín eh, en términos concretos, al, al comentar cuestiones vinculadas al acceso abierto con colegas, con otros investigadores, con mucha frecuencia la pregunta que surge es ¿acceso qué? No, acceso abierto no, no necesariamente resuena eh, en cuanto a algo conocido, digamos. Y esto nos preocupa porque creemos que para que este cambio que implica el acceso abierto pueda suceder, el investigador es fundamental, eh, y más en particular la convicción del investigador de que realmente debe hacer circular su material, que es parte, digamos, de su rol. En este sentido, nos, nos resultó interesante esta discusión que surgió en el, en el grupo de Open Access de LinkedIn. Eh, porque este grupo ya sería en sí mismo, ¿no? Un organismo este, no, no estatal, una, una asociación este, externa a los sistemas de... de de, de, de producción de ciencia que, que sin embargo bueno, tiene, tiene toda su influencia nos pareció interesante esta discusión eh, en la que se planteaba si los investigadores individuales tenían una responsabilidad social en cuanto a asegurar su diseminación ¿no? este término de responsabilidad social que, que está un poco ahí en, en boga también en, en, en otras áreas de, de, de, de la producción eh, transportarlo a la, a la investigación y pensarlo para el acceso abierto y la circulación y, y nos pareció que esto era muy relevante para nuestro contexto, digamos, ¿no? Pensar el acceso abierto ya no, no solamente o no tanto, girándolo en torno a si las editoriales este, nos van a cobrar por publicar o por leer este papers, sino en un punto más básico, en un punto casi como una cuestión ética o moral, de si los investigadores eh, tienen una responsabilidad sobre la visibilidad de los resultados de sus investigaciones. Eh, por supuesto, yo creo que sí, nosotros creemos que sí, pero creemos que no es algo que esté eh, necesariamente incorporado eh, o tanto como para que podamos darlo por darlo por hecho desde la perspectiva justamente de, de, de políticas públicas o de pensar la problemática y entonces pensamos digamos el repositorio institucional un poco como, como un sitio de citas, no un sitio para encontrar parejas eh, donde incluso eh, con el poder que pueda tener el Estado, no, si se si, si armara un sitio de citas desde el Estado, no se puede obligar a la gente a casarse. Y, y acá tenemos algo parecido, ¿no? necesitamos unir al investigador que escribe, que produce, con el investigador que lee, o con la, la sociedad que puede querer saber qué es lo que se está produciendo, y hace falta que, que ambas partes quieran, ¿no? hace falta algo de amor, decíamos. Y entonces tenemos por una parte la, la ley que obliga lo que, lo que es importantísimo y es, es, un, es un paso que, que, que va a servir a acercarnos a, a este objetivo de, de poder tener visible lo que se produce. Eh, pero la obligación normativa quizás no alcanza si no hay un consenso en torno a estos temas. Un consenso de la importancia que tiene esa visibilidad de que existe y de que vale la pena dedicar tiempo a esto. Eh, si bien es cierto que gran parte de la investigación que se realiza en Argentina tiene financiamiento del Estado, muchas veces es un financiamiento indirecto, eh, como quienes cobran por, eh, en, por docencia y realizan investigación. Esa docencia requiere cierta cuestión de investigación, pero tal vez no está del todo vinculado. y eh, digamos, es, es un financiamiento indirecto, ¿no? y en ese sentido da la impresión que puede, puede ser poco viable eh, pensar en un modelo de obligatoriedad como algo que pueda cubrir a la totalidad de las personas que están produciendo ciencia o incluso a las que están financiadas por el estado dadas todas estas modalidades este, indirectas en que se acompaña a los investigadores o a, o a la producción científica y en este sentido especialmente con un modelo de, de autoarchivo ¿no? con este camino verde tan, tan saludable eh, nos da la impresión que no alcanza con que exista un, un repositorio eh, si no hay una, una, una voluntad de los participantes de, de sumarse a eso. En este punto la pregunta que nosotros nos, nos, nos planteamos, digamos, pensada esta situación, era es cómo se podría aumentar esta preocupación, esta vocación, digamos, por el acceso abierto entre los investigadores. Y creemos que un buen punto de partida es pensar, buscar a quienes toman por referente los investigadores. Creemos que mucho de esta figura de referente eh, en los ámbitos de investigación tiene que ver con los colegios profesionales, con las asociaciones, como comentamos antes, con las sociedades de estudios temáticos, con las redes de colaboración científica. Lugares en que los investigadores ya consolidados se vinculan con sus pares también consolidados. ¿sí? Un, un, un lugar de encuentro que, que funcionan y que, y que están presentes en, la, en las disciplinas por lo menos que nosotros participamos. Ellos son los que organizan los congresos, los que mantienen viva la, la, la idea de, de comunidad. ¿sí? Eh, por lo general estas asociaciones no, justamente no financian las investigaciones. Simplemente son, son lugares de vinculación y en eso tienen un espíritu muy compatible, creemos, y muy cercano a, a los códigos del acceso abierto. Y creemos que, que en esos lugares los investigadores buscan referencia y escuchan de manera más abierta que la que... Se, ...se puede dar, este, tal vez dentro de las instituciones en las que participen o no. En este marco fue que hicimos un pequeño relevamiento, una pequeña muestra... ...de, de este tipo de instituciones que estamos señalando para el contexto de nuestro país. Instituciones, el, elegimos, digamos, eh, una serie de, de instituciones... ...que sabemos que tienen una trayectoria y que reúnen investigadores... ...con mucho conocimiento en sus dominios. Quisimos ver en, ese, en, en esas asociaciones... Eh, bueno, ¿no? que aparecen acá en, el, en la filmina, este, tenemos Asociación de Estudios de Población de Argentina, Asociación Filosófica Argentina, Colegio de, de Graduados en Antropología de la República Argentina. Eh, una serie de asociaciones, muchas con sus propias jornadas, con sus propias revistas. Quisimos ver qué tanto el movimiento de acceso abierto había entrado en sus agendas, en sus actividades, en sus materiales. Para esto, de la lista que mostramos anteriormente, digamos, retomando cada uno de los, eh, de los sitios, de los portales de, estos, de estas instituciones, eh, recurrimos a, a Google para que nos dijera en qué lugares de sus sitios se había usado el término acceso abierto, sin importar si era en una página, en un archivo PDF, en una sección de novedades, cualquier elemento en sus sitios en los años que llevan de, de, de producción y de alimentar esos sitios. Nos pareció que aunque sea nos podía dar una medida de si había algo de cierto en esto que estábamos buscando, que estábamos percibiendo de que el acceso abierto eh, se estaba manteniendo de alguna manera en un círculo cerrado entre quienes estábamos preocupados por el tema y no tanto entre estas asociaciones de investigadores. Lo que encontramos en todos los sitios en los que buscamos, en estas 10 instituciones que tomamos de ejemplo y no excluimos ninguna porque hubiera un resultado, realmente fueron las primeras 10 que tomamos porque nos resultaban importantes, es que en todas la palabra acceso abierto ni siquiera aparecía una sola vez eh, la única excepción que encontramos fue en una de estas organizaciones Asociación Argentina eh, de Estudios de Trabajo aparecía una, un documento un boletín del año 2009 en que se hablaba de una base de datos este, IPU, eh, ipums eh, y se mencionaba que era de acceso abierto pero ni una sola charla, ni una sola actividad, ni, ni un solo mensaje vinculado a acceso abierto. Que estas asociaciones no hicieran mención al acceso abierto, pensamos que tiene relación con la falta de contacto entre los, los referentes, digamos, de estas organizaciones y eh, justamente estos, estos movimientos por el acceso abierto. Eh, puede sonar raro pero incluso teniendo ellos la convicción de que la ciencia debe circular en muchos casos el tema en esta forma que, que por ahí puede estar manejándose en estas charlas sobre acceso abierto no llega eh, O si llega no, no aparecen maneras concretas para ellos en las cuales puedan procesarlo, manejarlo, hacer que sus instituciones acompañen En este sentido lo que, lo que pensamos en torno al, al, al tema central de esta charla, digamos que, te, que tiene que ver con vincular eh, posibles pasos futuros en la política pública en relación al acceso abierto, eh, pensamos que para, para sensibilizar al campo de, de investigadores, en primer lugar podría eh, ser importante pensar en políticas públicas más territorializadas, digamos, y en este caso es en términos disciplinares, eh, que puedan pensarse desde un acercamiento a las necesidades y referentes de cada segmento, de cada especialidad. Si en filosofía existe la, la AFRA, la Asociación de Filósofos de la República Argentina, poder acercarse y ver qué formas de circulación ellos manejan. Si en sociología hay asociaciones temáticas, por ejemplo, de mercado de trabajo, de estudios rurales, de infancia, acercarse y ver qué es lo que ellos están manejando. Creemos, y realmente creemos, es decir, no lo sabemos, que estos contactos deberían ser posibles y que como estado que promueve el conocimiento científico, este tipo de contactos aumentarían el saber total disponible. En segundo lugar, consideramos que, que podría ser también importante abrir las redes de repositorios a proveedores que puedan no estar alojados en universidades o dependencias estatales. Esto es dar visibilidad y promover repositorios temáticos que puedan tener, por ejemplo, estas asociaciones. Hasta donde nosotros sabemos, el Sistema Nacional de Repositorios Digitales de Argentina no, no está abierto a este tipo de aportes. No se puede registrar en el Sistema Nacional de Repositorios Digitales el repositorio de una asociación más allá de la calidad de su de, del contenido, ¿no? más allá de, lo, de las jornadas, los materiales o las revistas que ellos tengan dentro. Y esto es importante porque, en definitiva, se está de este modo, sino dejando afuera este tercer sector, digamos, esta sociedad civil científica que pensamos que tiene mucho que ver con el espíritu ético de, de cada uno de los saberes y del acceso abierto. En términos generales, eh, en definitiva, entonces, la propuesta de pensar políticas de promoción y sensibilización del acceso abierto, como se han dado hasta ahora para las instituciones del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, eh, Ver si es posible dirigirse entonces a estas instituciones de nivel intermedio buscando identificar las diferencias eh, que tienen en sus capacidades y necesidades en relación a las instituciones a las que de alguna manera ya estuvo más dirigida eh, la política pública hasta ahora o creemos que estuvo más dirigida que son las que forman parte del Sistema Nacional de, de Ciencia y Tecnología. Un poco como conclusión entonces, eh, creemos que con, con toda la infraestructura digamos desarrollada eh, en torno a esta vía verde, digamos este, este camino eh, tan avanzado en Argentina, eh, podría ser interesante pensar en empezar a dirigir esfuerzos a, a mejorar la conciencia existente sobre la necesidad de hacer circular los resultados de investigación en forma abierta en consonancia con el espíritu de las declaraciones internacionales sobre la iniciativa de acceso abierto, creemos que es importante poder lograr que la ciencia sea patrimonio eh, de la humanidad, de todas las personas, y asegurar la visibilidad y el libre acceso a las publicaciones académicas. En este sentido, no solo reforzaría los lazos digamos, dentro de la comunidad científica, sino que permite a la vez enriquecer a la sociedad en su conjunto. Bueno, muchas gracias a MinCid y a CAICID por esta participación. y Muchas gracias a todos por escuchar.